La presentación de información con texto e imágenes no es algo exclusivo del entorno digital para los docentes, quienes desde siempre han empleado recursos ricos en texto e imágenes con estrategias y soportes variados. La elaboración de mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas e incluso en la distribución del pizarrón se pueden ver las habilidades de los docentes para el diseño de contenido utilizando Texto enriquecido con eficacia. Recientemente, el uso de organizadores visuales de texto discontinuo, referidos como infografías o infogramas, ha ido en aumento. Y aunque su uso no es exclusivo del contexto educativo, vale la pena considerarlos por su impacto. Una infografía puede bien utilizarse para introducir el tema, presentando información contextual que genere interés en los alumnos, pero también puede ser empleada para cerrarlo, y brindar un repaso de manera visual. Los títulos, viñetas e imágenes que suelen ir acompañados de datos estadísticos hacen de la infografía un recurso efectivo de comunicación. Su diseño gráfico, simple, elegante y de alto impacto, hace que este tipo de texto enriquecido sea memorable, ya que, de golpe de vista, la audiencia meta puede revisar información relativa al tema de estudio. Para hacer una infografía se requiere de un software capaz de manejar texto e imágenes de manera integrada. Usted puede hacerlo inclusive en el procesador de palabras o en el administrador de presentaciones. Sin embargo, hay herramientas especializadas en línea para la elaboración de infografías vistosas y sencillas de realizar. La invitación al curso abierto, masivo y en línea, Saberes Digitales para Docentes Nivel 2, está hecha. Ingrese a la plataforma educativa México X